Bien, hola otra vez amigos eh, Bueno, antes se nos han quedado algunas cosas a la hora de, de crear personajes Entonces vamos a mirarlas ahora, ¿vale? Eh, en primer lugar tengo que decir que se puede crear mmm, Los personajes se pueden crear sin necesidad de crear un nuevo set pero eh, nos encontraríamos con el set vacío luego Tendríamos que hacerlo desde cero O salir de ahí guardar a los personajes Para que no los perdamos Y, y volver a entrar al Movie Stone Bien, pues entonces vámonos mmm, a hacer las cosas como Dios manda Creamos un nuevo set Vamos a ver Bien y aquí podría ser, pues yo que sé cuál elegir, no tengo ni idea. Eh, yo que sé, aquí, claro del bosque, por ejemplo, yo que sé. Bien, que ya está hecho, así no hacemos. Mira que pequeñito, pero claro, cuando pongas a los personajes aquí, pues verás que, que son grandes, o sea que está bien el set. Bien, vámonos aquí, donde antes, donde están nuestros personajes vamos a buscar al que hemos creado antes este no sé quién es pero me da igual ha salido nuevo de la nada mm, tuto que está aquí Bien. con tuto ya hemos visto que se le puede poner pelo incluso eh, dando luego al pelo pues tenemos la opción de cambiarlo de color si es que se cambia que no sé yo o sea, sería este por ejemplo y aquí vienen varios colores ya y le das el que tú quieras luego en algunos te pone la opción de poner tú mismo el color que quieras vale y como hemos dicho que no me gusta con pelo pues fuera pelo ya está los ojos los ojos se pueden cambiar también de color este tiene 12 12 colorcitos oscuro claro y así todo lo veis ha aparecido la opción de cambiar de color el color que nos dé la gana amarillos por ejemplo fíjate qué tremendo o como ya con mis vampiros que les pongo este y entonces la mirada es intensísima Bien, pues a este de, vamos a dejarle el color, yo que sé, pues este mismamente, ¿vale? Bien, eso es lo que quería, una de las cosas que quería que viésemos, eh, otras caras. Eh, me he hecho una chuleta para que no se me olvide, así es que vamos a ver. Otras caras, antes hemos visto todo esto y esto de aquí, ¿vale? Bien, pues ahora nos vamos para atrás. Y nos vamos aquí Aquí se puede poner Pues yo qué sé La cara de un conejo, ya ves tú Aquí deshacemos Volvemos aquí El robot, en fin Luego aquí tenemos vampiros Esqueletos, zombies En fin El hombre lobo El hombre lobo tiene luego Varias mmm, o sea, pues repitiendo escenas Le puedes ir dando la transformación Poco a poco, no en la misma ¿eh? O sea, hay que guardar la escena Guardar la película O al menos en mi caso No sé luego si Es cuestión de experimentar más Y aquí se va transformando El señor Tuto En el hombre lobo ¿Vale? Aquí se le ve la cabeza Pero bueno, da igual Luego en la película imagino que no Como no he trabajado con hombres lobo Solo con vampiros pues <coughs> Y Aquí también se pueden hacer caras nuestras Lo que pasa es que yo la técnica todavía la desconozco Sé que es con el Photoshop Y luego bueno pues parecido al Iclón Te lo montas aquí y esas cosas Mira aquí Qué careto tiene el amigo Esto es el Obama, el señor Obama King que mono está? En fin Este sería vampiro Y aquí los dientes Como ahora tiene la boca cerrada Pero es el tamaño de los dientes Los ojos en esta parte No en el iris, sino aquí En lo blanco Se le cambia Se le cambia todo Vale Y aquí Podemos cambiarle también al señor vampiro, ponerle sangre, así, es decir Se pueden hacer muchísimas cosas Y yo voy a borrar porque tiro al señor Thor aquí conmigo Vamos a ver eh, Si se puede, aquí está, aquí está el señor Thor, vale hay una manera más sencilla, me imagino, pero yo por no liarme, pues le doy a deshacer y me quedo tan ancha. Otra cosa que os quería decir, bueno, aquí ya le tenemos a él guardado. Eh, aunque vengan personajes ya prediseñados, se pueden cambiar también. Es decir, nos vamos a... Yo qué sé. A, a, a ver, tenía yo por aquí a una señorita que utilicé en el corto de, de Movies que no sé ahora dónde, aquí, esta señorita bien, o sea, esta señorita tan mona la podemos volver a cambiar absolutamente todo vamos a empezar por quitarle la máscara esta, de ninja Paz. otra sin pelo bueno, la podemos poner el pelo que nos dé la gana y lo mismo, ¿sabes? o sea y se puede cambiar, esta lleva mecha por ejemplo, mira qué mona, me gusta ya le he dado un tono de luz y lo he guardado como cata, aquí cata asesina y al otro señor se lo he guardado la luz como tuto, también, o sea ya sabéis en esto, y aquí en salvar, papá pa, pa, se pone el nombre y ya está, vale bueno, pues ya mmm, a ver qué mire pues ya está, yo creo que ya está La parte de, de los muñecos, ya está todo También hay desnudos, que bueno, es un pack aparte Con elección y todo eh, A ella se le pueden poner los pechos más grandes Porque en la ropa no O sea, hay ropas en las que viene mmm, prácticamente plana la muñeca O sea, los, mmm, el tamaño de los pechos lleva definido, predefinido Con... Con la ropa que utilice, este broken Bueno, bueno, se queda esto, ya lo miraré El albornoz judogi eh, Policía, traje de policía roquera, Traje de novia, bueno, aquí hay Infinidad Este lo hice yo, casi salió, pero bueno Ahí se queda Bueno, pues eso es lo que hay Los desnudos estarían Aquí ¿Vale? Aquí y aquí viene la morfología, hacerle los pechos más grandes, más pequeños, no sé qué Que no lo voy a tocar porque como al parecer mmm, te pueden dar un toque porque hay menores Como si los menores no viesen sus propios penes o sus propios pechos Pues nada, vamos a dejarlo aquí Y nada, y nos vamos ya una vez que la tenemos aquí, la guardamos por supuesto Cata asesina dice, ah, ¿la quieres reemplazar? Pues sí, porque me gusta así Así que la próxima vez que abramos el programa, a no ser que le cambiemos el nombre, pues Kata aparecerá de esta guisa.